Se acabó. ¿Cómo lo ha hecho? La activación de las neuronas especulares promete. El cociente empático resulta ser excepcionalmente alto. Seguro que piensa que era un sueño. Que no ha pasado nada. Das por hecho que piensa como nosotros. Su vida depende de ello. Y la nuestra. Todo se reduce a las decisiones que ha tomado. Me salvó del contenedor de carga De lo contrario me habría asfixiado Y más tarde recuperó los conectomas de Leitner No tenían ningún uso práctico No obstante Significaban mucho para mí Resulta increíble que no se haya instalado Ningún neuromod basado en los Tifón En mi opinión esto indica un grado enorme De empatía con nosotros Pero lo más sorprendente fue que perdonara a Dal Puede que fuera por motivos puramente egoístas Pero al menos permitió que otros Escaparan de la Talos 1 Mijaila Habría muerto sin mis medicinas No fue fácil Creo que eso dice mucho de cómo es su corazón ¿Se puede decir que tiene corazón? También encontró los registros de mi padre Y luego pasó algo que no me esperaba Dejó que los escuchara A pesar de su contenido incriminatorio Asumió el riesgo de exponerse También estaba el de psicotrónica Ingram le dejó marchar ¿Fue por piedad? ¿Lo dejaría vivir? Sara, te toca. La situación en el cargadero era grave. Si no fuera por su ayuda, no habríamos sobrevivido. Además, destruyó a un montón de tifón en la estación. Eso tiene que ser una buena señal. Es más, impidió que Dal nos tomara como rehenes. Si hubiera sido uno de mis oficiales, habría recibido una mención. Daniel, ¿qué te parece? Me encontró. No tenía por qué, pero lo hizo. Le pedí que detuviera al Voluntario 37. Era algo peligroso. No puedo asegurarlo, pero creo que tiene juicio para castigar. Pudo haber herido a muchos humanos controlados por los Tifón, pero al parecer se las ingenió para no recurrir a eso. Creo que el riesgo merece la pena. Al final decidió activar el dispositivo de ondas nulas. ¿Para qué? ¿Para preservar la tecnología Tifón? No podemos saber a ciencia cierta por qué hizo lo que hizo. Pero tenemos que tomar una decisión. Puedes oírnos, ¿verdad? Mira. Quiero enseñarte algo. Lo que has vivido ha sido una reconstrucción basada en los recuerdos de Morgan. Este... Es el mundo de ahora Después de años intentando asimilar lo que puedes hacer Nunca probamos a inculcarte lo que podemos hacer Hasta ahora Eres un puente entre nuestras especies Necesito saber si puedes vernos Si realmente puedes vernos Coge mi mano si la ves Marquemos la diferencia, como en los viejos tiempos. Necesito saber si puedes vernos. Si realmente puedes vernos. Coge mi mano si la ves. No, no comprendo.